¿Quién lo diría? ¿Quién lo imaginaría? Pero Messi se confundió y casi besa a embate ¿Tú qué harías en esa situación? Mi amor otro logro más. Hazte para allá que no eres CR7.